Bueno, vamos a armar las clases primero, vamos a cerrar todas las pestañas, yo ya las dejé armadas vacías, vamos a, vamos a empezar por las fáciles, juego, biblioteca y usuario, ¿Qué va a tener juego, va a tener nombre, precio género código juego código usuario estoy simplemente mapeando lo que debería lo que va a estar en mi base de datos genero el constructor no me preocupo genero las propiedades <coughs> las propiedades a estos usuarios, qué tonto. Bueno, no pasa nada. Ahora el juego. Vamos a tener otro constructor más de juego. Donde además de recibir todos estos parámetros, en realidad va a recibir todos estos parámetros Menos el ID del juego. ¿Por qué? Porque en mi base de datos, yo el ID del juego lo hago autoincremental. Entonces, no necesito una razón por la cual setearlo. Y no lo voy a setear cuando construya un juego para dar un alta. Pero es probable que necesite el ID del juego cuando vaya a hacer una modificación. Por eso, bueno, me genero otro constructor. Esto se va. Esto se va. Tiki, tiki. Ah. Lauti, ¿podrías tiki. agrandar un poco la letra? Bueno, ahí, ahí está bien. Sí, sí, mejor. Bueno, perfecto. Entonces, reutilizamos el constructor. Y le pasamos nombre... Precio, género y código de usuario. Así tengo dos constructores reutilizables. Uno donde voy a poder utilizar el ID del juego para traerme el juego. Y otro donde no lo voy a necesitar porque el ID se va a generar del lado de la base de datos. Entonces para una alta no lo voy a necesitar. Listo. Usuario. Pero es más chiquita, tiene dos propiedades. Tiene el username. Y tiene el código de usuario. Lo mismo. Constructor. Propiedades. Ya sabemos cómo hacer constructor y propiedades. Y. Vamos a hacerle un override. Alto string que retorne el nombre de usuario. Listo. Clase usuario ya está, clase juego ya está, biblioteca. Esta va a tener, bueno, los eh, atributos compartidos. Usuario, género, juego, código juego. La última, que las propiedades solamente son de, de GET, ¿eh? Bueno, ahora las sacamos. Propiedades, listo. Me van, a hacer cambiar, mirá, me van a hacer cambiar el código autogenerado. Ahí está. Se va. Se va. Se va. Se va. Lo mismo. Esto está, juego, nombre, precio, género, código de usuario. Ahí está, todas las propiedades. Solo lectura. Biblioteca. Tenemos todo en biblioteca, sí, listo, ya tenemos las tres entidades que vamos a utilizar. Juego. Apá. Usuario de biblioteca, hasta acá. Ninguna duda, eh, alguna duda tienen hasta acá. Eh, Creamos constructores, clases, nada, nada raro todavía. ¿Seguimos? Bueno, voy a tomar eso como un sí. Vamos a arrancar por la más chiquita, por la clase más chiquita que es usuario dado. Vamos a hacer la estática. me olvidé de eso. Y vamos a empezar a buscar generar sus atributos. Cadena de conexión. El SQL Command, que no lo tengo y ni siquiera lo tengo instalado. Así que si no se acuerdan o, si, o los que no estudiaron la clase pasada, vamos a ver cómo instalarlo. Porque acá, acá ya el Visual Studio ya me dice instalar paquete system.data.sql client de una. Pero yo también. Puedo venir a las propiedades de, de mi proyecto, administrar paquetes Nugget, examinar y me, voy a, me lo voy a descargar de este repositorio. Entonces, la clase es system.data.sqlclient. Voy a descargar la última versión, instalar. Aceptar. Listo. Y ahí ya tengo el paquete instalado. Lo único que tengo que hacer es importar la biblioteca. Hasta acá todo bien. ¿Se entendió lo de Nugget? Lo, lo vemos de vuelta. Lo, lo, lo vimos en la clase anterior, pero ¿alguna duda les quedó de eso? Todo bien, bueno. Vamos a hacer el constructor estático donde voy a inicializar eh, mis nuevos atributos. El primero, chicos, yo lo tengo copiado porque la verdad no voy a escribir la, el connection string a mano. Este es el connection string básico que está en la, en la ppt. Yo lo único que reemplacé fue mi instancia servidor y la base de datos. Mi instancia servidor funciona así, punto, barra, el nombre de la instancia. Los de ustedes, cada uno le va a funcionar el nombre completo, solo punto, solo localhost, así, eso es. A cada uno de ustedes le va a funcionar de una, de una manera distinta. Pero a mí me funciona así. De otra manera no, y me, y me rompe. Vamos a, los, vamos a instanciar nuestro comando. Como vimos, el comando va a ser el que se va a encargar de realizar nuestras consultas, nuestras operaciones. Pero el comando necesita conectarse a la base de datos, necesita conectarse al servidor. Para eso va a necesitar la clase SQL Connection. Y SQL Connection necesita la llave, necesita la dirección a donde conectarse. Ese va a ser la cadena de conexión. Y ahora lo único que tenemos que hacer es asignarle al comando la conexión y decirle al comando qué tipo de comando va a ser. Como nosotros vamos a hacer las consultas, las queries, y le vamos a mandar siempre strings, va a ser un command type .txt. Y hasta acá seteamos las los atributos que vamos a reutilizar en todos nuestros, en todos nuestros métodos. ¿Todo bien hasta acá? Bueno. ¿Todo bien? Vamos a hacer un método estático que retorna una lista de usuario que se va a llamar leer. Vamos a importar la librería. Eh, list. Usuario. Vamos a hacer try catch finally donde yo voy a abrir la conexión. voy a armar mi consulta. En este caso lo que a mí me pedía era traerme los usuarios por su código de usuario y su nombre de usuario. Entonces, select código-usuario coma username from usuario. ¿De dónde salió esta base? Bueno, Acá en el ejercicio, parte 1, este script SQL, en el que va a crear la base de datos, ejercicios guión bajo y en la base de datos, ejercicios bien bajo dos tablas. Bueno, creó la primera tabla, juegos con todos sus campos, le insertó un valor para tener algún valor en la tabla, y hizo lo mismo con usuarios, solo que estaba a arrancar de mi, en 1000 y iba a escalar uno en uno. Y esta sí insertó tres usuarios. Porque no, no vamos a trabajar mucho con usuarios, al menos en este ejercicio. Entonces, lo que voy a armarme es mi objeto de SQL Data Reader. Para ejecutar la consulta de mi comando. Que como habíamos visto en la clase, lo que nos devuelve es un objeto de tipo SQL Data Reader. Con todos nuestros registros. O sea, unos, muchos. Entonces nosotros vamos a ir leyendo... El data reader para recuperar todos los registros. En este caso es uno, pueden ser más. Vamos a ir leyendo y vamos a ir iterando. No, en este caso no es uno, en este caso son muchos. Entonces, data dataReader.read me, me va a volver un booleano. Y en entonces existen existiendo registros. Y yo lo que voy a hacer es añadir estos registros a mi lista para eso voy a convertir el data reader que recibo desde mi comando a este objeto usuario. Uy, la Entonces, para eso tengo que acceder por la clave, que es la clave de nuestra columna. En a hacer username punto tu string, porque es una columna de tipo y sí. código usuario, que es una columna de tipo int. Entonces esa la vamos a parciar o convertir, pero siempre accediendo por su clave. Código y bajo usuario. Esta vamos a hacer un punto 32. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Cerrar el data reader. Cerrar la conexión. Y vamos a retornar usuarios. El método leer. Me va a traer el código de usuario y el username y los va a parsear va a convertir por este proceso a el nuevo objeto. Y va a retornar la lista. Esa es la clase eh, usuario dado. Esa esta es chiquitita, no. Tenía solo este método pero la configuración era bastante mecánica. Entonces yo ahora esto me lo voy a robar. Voy a ir a juego dado. cambio constructor. el constructor importa la teoría ya tengo el, la primera parte igual vamos a hacer los métodos leer primero vamos a hacer primero leer por id no vamos a hacer primero el guardar public static voy. Guarda. ¿Cómo se ve todavía? ¿Borroso? ¿Bien? Díganme ustedes. Usted, cuando... Está bien, está bien. Va, díganme, bueno, díganme ustedes cuando se empieza a ver mal porque saben que yo arranco y... Y arranco. Así que, que, que parenme el carro. Finally. Y acá, como vamos a usar las consultas parametrizadas, porque vamos a hacer un ADD y, por seguridad, vamos a, a parametrizarlas para evitar una inyección de SQL. Y estoy trabajando con clases estáticas. Tengo que limpiar dos parámetros. Tengo que limpiar este, este buffer, este caché de los parámetros. Abro la conexión. ¿Qué sería parameter? Es una colección adentro de la del objeto comando que es cuando nos, lo que nosotros lo que hacemos es agregar a esta colección para parametrizar las consultas. ¿Te acordás que lo vimos la clase pasada, que hacíamos con el arroba? La idea era usar variables, que SQL entienda que son variables y no parte de una consulta. Ah, sí, sí, sí, sí. Para evitar la, la inyección SQL. En vez de pasar un string, le pasamos estos comodines que van a ser reemplazados en tiempo de ejecución. Cerramos la conexión. El ya después va a ser robadísimo. Y armamos la consulta. Comando.comandets. Es igual. Insert. Ahí. Into juegos. ¿Y qué vamos a insertar? Vamos a intentar. Eh, ¿Cómo se llaman los valores de juego? Eh, juegos. Se llaman. Nombre. Coma. Precio. Coma. Género. Coma. Código. Guión bajo. Usuario. Okay, coma. values y acá nuestros comodines arroba nombre arroba precio arroba género coma arroba código usuario perfecto y vamos a añadir nuestros parámetros comando punto y tenemos nombre. Juego. Ay, juego. Nombre. No se puede convertir de string a system. Data. SQL. ¿Qué me falta? Add with value. Punto 3. Tenemos género. Tenemos precio y tenemos código usuario. Entonces, género. Precio. Luego te consulta el, el orden de. de. ¿cómo sale? De las columnas no interfiere, ¿no? O sí. No. Ah, listo. Follo. No, pará, ¿dónde? Ahí cuando estamos haciendo los cambios de... ¿Acá? Claro, ahí cuando no. cambiamos los comodines. No, no, no. no, no, no, no. Acá no pasa sí. nada. Sí cambiaría cuando hacemos el insert into. Acá sí. Ok. Joy. El comando punto execute non query porque a diferencia del método execute reader, como vimos la clase anterior, no queremos que nos devuelva un registro. Queremos ejecutar una consulta, ejecutar una instrucción y nada más. Listo. El insert. ¿Todo bien hasta acá? ¿Seguimos con el próximo método o alguna duda acá? Bueno, seguimos. Vamos a hacer el método leer por id. public static juego leer por id. <coughs> que va a recibir un código juego. Juego, juego Y medio que ya me robó un poquito de código. Esto es más parecido al de acá, así que para que vean la reutilización de código: Control-C, Control-V. Esto, esto no va porque es juego. Igual. Mi juego. ¿Y qué me tengo que traer? Select. Asterisco. From. Juegos. Donde. Código juego. Sea igual. A código juego. donde las primary que coincidan, que me traiga todo el registro. Entonces, ¿qué necesito? Necesito nombre, nombre. Necesito precio. Hay como un par de llaves de más. Necesito género, así que lo mismo. DataReader, género, punto to string coma, convert, punto, y 32 código juego, así que dataReader, código, guión bajo juego, y por último, el código del usuario, que también es un entero. Entonces, convert.twin32, data reader, código usuario. Ahora, nombre, precio, género, código usuario, coma, qué me falta format provider el de ah, precio me bien. parece que es doble puede no, ser no. este es el problema me eh, estaba mal englobado el paréntesis sí precio es un precio es un doble listo entonces nos traemos el registro, lo guardamos en la variable de tipo juego, cerramos el data reader y retornamos el juego. En minúscula. Perfecto. Bastante parecido a lo que hicimos en usuario dado, solo que nos traemos un registro solo con muchos más campos en base a su ID. ¿Cómo vamos hasta acá todavía? Bien, tranqui. ¿Al, ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Se, ¿Se puede ver bien? ¿Se traba? ¿No? Bueno. Lo mismo. Vamos a seguir reutilizando código para que vean que esto es un poco mecánico y es un poco reutilizar código. ¿Se podría agrandar un poquito más? ¿Cómo no? ¿Ahí está bien? Sí, perfecto. Obviamente que esto sea mecánico y que esto haga que podamos reutilizar código. No significa que no tienen que saber lo que hace. Y no tienen que, y tienen que saber cómo funciona. Porque está el parcial de programación. Así que. Bibliotecas. Biblioteca es igual. New. Biblioteca. Porque el método leer, acuérdense que esto está mal. retorna una colección de objetos de tipo biblioteca entonces acá la consulta va a ser un poquito larga porque vamos a tener que hacer un join vamos a tener que hacer select juegos punto nombre, coma vamos a ponerles un alias as juego coma juegos punto género as género coma juegos punto código juego as código juego coma usuarios punto username as usuario From, juegos, join, usuarios, on, oh, bien, ya está quedando. Ahora la, ahora la, ahora la repasamos y la, la vemos en el SQL también. Juegos.codio-usuario es igual a usuarios.codio-usuario. Vamos a partirla acá. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo un join. Lo que estamos haciendo es uniendo las dos tablas, en este caso juegos y usuarios, para obtener valores de las dos y generar una nueva tabla. En este caso, ¿qué cosa quiero yo? Yo quiero el nombre del juego. Quiero el género del juego. Quiero el código del juego. Y además. Quiero el nombre de usuario. Al que está asociado ese juego. Yo tengo en mi tabla juegos. Si vamos a la tabla juegos. Tengo el código del usuario. Tengo la clave foránea. De esta otra tabla. Usuarios, que es su clave primaria. Yo puedo relacionar entonces estas dos tablas con clave foránea y clave primaria. Puedo hacer un join y obtener cosas de esta tabla. Si nosotros esta consulta la pegamos en el SQL. Y le sacamos estas comillas. Ahí está. le damos f5, miren lo que nos devuelve. El juego, género, que son los alias que yo le fui poniendo, y nos devuelve el usuario en vez del código. Porque yo en vez de preferir tener un número, y prefiero tener el nombre de mi usuario. Está lo tengo en otra tabla, pero tengo la relación, puedo realizar este join. Y puedo obtener este resultado. Que es el resultado que voy a obtener acá. Que va a ser el objeto tipo biblioteca. Esto ya se va a ir. Esto ahora se va a volver un objeto tipo biblioteca. Y va a ser eh, biblioteca. Puntual. ¿Se entendía un poco lo, lo del join? Sé que es un poco largo, pero la idea es que lo que nosotros estamos haciendo, ya, ya vimos join en la clase de SQL puro, pero ¿se entiende lo que estamos queriendo lograr acá en esta sentencia? Ok. La idea sería hacer el join de C -Sharp a SQL Server, ¿no? No. Eh, el join es la consulta SQL, Tommy. Nosotros, bueno, conciliar lo que hacemos con ADO.NET, nos comunicamos SQL Server. Pero como viste, el join acá lo pegamos tranquilamente en SQL Server y funcionó igual. La consulta es la misma. Lo que cambia es, bueno, cómo trabajamos eh, la respuesta. Pero la, la consulta no cambia. No sé si. Uy. No, sé si se, no sé si me pude explicar. Sí, sí, sí, sí. Se entendió. Ok. Entonces, ¿qué, <coughs> ¿qué necesito? necesito? ¿Podrías agrandar un poquito más la letra? Dale. Gracias. Biblioteca necesita el usuario. Que es un string. Necesita el género. Que es otro string. Punto tu string. Después necesita el juego. Y por último el código del juego. Esto se va. Código juego. Y juego no existe en el contexto actual. Está perfecto porque voy a retornar biblioteca. Ahí está. ¿Se entendió? El método leer, lo que hicimos con el join. Así lo agrando para que vean que la consulta es un poquito larga. Pero a fin de cuentas seguimos haciendo lo mismo. Lo que cambia casi siempre bueno, es la consulta y cómo vamos agregando... Las distintas claves. Las distintas columnas. Hasta acá vamos bien. Seguimos con el. Con el próximo método. El próximo método es más fácil. Es el eliminar. Así que. Public. Static. Voy. A eliminar. Que va a recibir. Un código juego. De vuelta. Recatch finally. Vamos a abrir la conexión. Cerramos y vamos a realizar nuestra consulta. Comando .command text es igual. Ahí sí. hay, eh, hay preguntó Salinas, eh, Gonzalo, eh, que en este caso es lo mismo que hacer join que inner join, ¿no? Sí, sí, Gonzalo, eh, es, es lo mismo. Es más, eh, vos hiciste un inner join. Claro, sí, sí, eh, ah. como yo lo había hecho con inner join y vi que lo hiciste con join, dije, capaz que no. es lo mismo. Si, me a... si no me equivoco, Mauricio, corregime, el, el join es, es un inner join por defecto, ¿no? Bueno, Mauri no está. Ah, acá dijo que sí. Ah, listo, joya. Sí, igual ah. eh, ahí tengo una duda. ¿En cuál están? ¿En el método leer de juego DAO? Sí. ¿Tendría que traer todos los usuarios y sus juegos, tengan o no juegos, o solo los que tienen juegos? ¿A mí me preguntar? Sí. Ah. Vamos. Traelo, trae todos los usuarios que tengan, que tengan sus juegos. O sea que si hay usuarios que no tengan juegos, no los debería traer. No, trae. por eso es el inner join, porque solo trae los usuarios con sus juegos. Bien, bueno, no, era mi duda de si era de traer todos los usuarios y los que tengan juegos que traigan juegos, eh, pero los que no igual los traiga o solamente los usuarios que tienen juegos. Solo lo, en realidad sería solo los juegos que tienen usuarios. Solo eso... los juegos que tienen usuarios. Claro. Bueno, entonces un, ahí al otro lauti le... No es un right join, es un inner join. ¿Dónde, ¿dónde está esa pregunta? Ah, fue en el eh, consulta. Ah, ok. Eh, ¿En qué me quedé? Acá. Delete from juegos donde código-juego sea igual a código-juego. Donde encuentre la ocurrencia, lo oferta. Acá yo estoy haciendo una baja física. Capaz ustedes sabrando, lo habrán visto en el TP, o capaz para, en el no capaz para el TP4, eh, por ahí podrían trabajar con bajas lógicas y poner una propiedad y un estado, bueno, hicimos el delete, déjenme revisar qué nos queda, nos queda el modificar, nada más, tipo, delete from juegos, donde coincidió el registro, se fue, y nos queda el último método, el modificar. Vamos a recibir un juego. Y vamos a modificar sus valores. Vamos a ir al LAD porque es bastante parecido. Así que podemos reutilizar código. ¿Hace falta parametrizar el, en, en el método eliminar? Podrías. No, en el eliminar, el eliminar no creo. Va. Sí. Esta, así, la idea sería parametrizar todo. Ahora, por cuestiones de... Codear un poquito más rápido no lo hago, pero sí. Parametricen las, las consultas. Pero igual ahí no te podrían meter nada, ¿no? es un entero. ¿En el delete? Sí. Podrían poner otra consulta. Acuérden, acuérdense que las las consultas van una atrás de la otra. ¿no? Dependiendo de cómo recibas. Bueno, no, es un, es un valor entero. Capaz, capaz hay alguna forma de convertirlo en stream, no ¿sí? No, no, no, pero igual parametricemos, no perdemos nada, es una línea. Entonces, el modificar, que es bastante parecido a la, la única diferencia es que, bueno, va a ser update, juegos, set, No lo voy a necesitar. Esto tampoco. Y lo único que voy a setear va a ser el nombre. El precio. Y el género. nombre igual a nombre género, precio igual a precio género igual a género lo tenemos seteado, execute query listo tres cambiocitos y, y ya estamos y ahí terminamos las entidades bueno, ya tenemos las entidades, lo que nos queda es empezar a trabajar con el form que no hay mucho que hacer en el form porque bueno el form ya, ya está hecho Habría que hacer la lógica. Vamos a empezar con el billot. Uy, un segundo. Bolí. Eh, bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a compilar. A ver si puedo correr el, el formulario y mostrarles? Sí. Lo primero que vamos a hacer es vamos a popular el data DataGrid. Esto obviamente no anda, así que lo tengo que, que matar. Ya vamos a... Tenemos este formulario. Tres botones. Modificar juegos, alta de juegos, eliminar juegos, un data DataGrid... Y un botón, un data grid view. Y un botón salir. Ya, vamos a atajarnos con el botón salir. Y vamos a repoblar este data grid. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? DTGBiblioteca.datasource source igual juego Ahora, como este método, esto es juego. Haríamos la referencia. Leer de esta propiedad no la debería tener. Se la sacamos. Y acá. El método leer nos va a devolver una colección que se va a bindear, se va a setear en el data source. Y este método lo vamos a utilizar varias veces, porque nosotros vamos a tener que refrescar el data source cuando hagamos operaciones. Para eso vamos a utilizar el método refresh y update que vimos en la clase pasada. Entonces, cada vez que yo hago una operación en la que yo hago un insert, un delete, un, un update, Tiro el método, refresco el data, el data grid view y estamos todos felices y contentos. Vamos a probarlo. A ver, vamos a ver dónde rompe. Sintaxis incorrecta cerca de juegos. Algún algo raro debe estar en la consulta, así que vamos a ver. Vamos a poner el punto de quiebre. Select juegos punto nombre. A ver, me la voy a llevar a SQL. Más fácil. A ver. La consulta está bien ser esto juego select juegos punto nombre a juegos juegos .género, juegos y está bien se llama juegos está perfecto vamos a ejecutar f11 f11 f11 está bien eh, juegos .código usuario usuarios .código usuario Género, coma, juegos.codiojuego, as.codiojuego. Usuarios.username, as, usuario, No lo la veo. Uti, ¿La uti. ¿Qué? ¿Los ¿Te que, no. ¿Te acordás que a mí me rompí ahí por el hecho de la conexión? Eh, no sé si debe ser eso, pero a mí Ejercicios me Ejercicios UTN, no, está bien. Me lo parece hace. que no era con mayúscula. Va, no sé. La Se mía lo... sí es con mayúscula. Ah, listo. No, yo porque te verdad que a mí me rompió ahí por el, la conexión, era no. Que... Pero en el open te está tirando la excepción. No, no, no. no. Es, no. es en la. Cuando consulta. pasó el open ya abrió la conexión. Sí, es cuando hace la consulta, a ver qué dice. Está si se correcta acerca de juegos. ¿Qué es juegos? From no, juegos, juegos. Join usuarios. ¿Se llama usuarios la tabla? Se llama usuarios de esta. Usuario, está bien. No, antes tiene que ser. ¿No te falta un espacio arriba? Sí, finito. A ver, vamos de vuelta. Ahí está. Qué grande, Mauri. Y lo trajo. Trajo el registro y lo populó en el latarito el nombre de usuario, el legal arsa, el género, el nombre del juego y el código. Hasta ahora, todo viento. Sí, había un problema justo acá que me comí el espacio. Si no, la consulta se vería... ¿Dónde es esto? Antes del from. Estaba así. Y se, se rompía la consulta. Está bien. Al... Hacer el enter no, no tome en cuenta el espacio y por eso se rompió. ¿Todo bien hasta acá? ¿Hacemos, hacemos el alta si les parece? Sí. Joya. Bueno, ya tenemos el formulario preparado. Vamos a instanciarlo. FRM alta. Yo no, no, no le, Acá deberían ustedes tener try-catch, eh, manejo de excepciones, mensajes. Porque tiene tiempo, yo no lo voy a hacer. Ustedes deberían hacerlo. Saben que tienen que hacerlo. No, puede, no pueden tener excepciones no controladas. Pero si no, vamos a estar hasta mañana. Entonces, yo dialog y cuando me devuelvo un dialog result. De tipo ok, vamos a refrescar la biblioteca. Vamos a refrescar el datagrid. Y ahora vamos a ver la parte del formulario en tipo alta. Por ahora, solo vamos a hacer la primera parte. Para eso tenían esta línea comentada. Usuarios, Uy, Uy, repito. usuarios punto el combo bots que va a leer el método eh, va, a leer, va a usar el método leer de usuario, se va a traer el objeto usuario y se lo va a setear al combo bots. ¿Para qué es esto? Bueno, para poder mostrar a los usuarios. Por eso hicimos el toString. Porque acuérdense que el combo bots nos puede tomar eh, lo que está dentro del método toString. Si estamos cargándole un objeto y no un, un literal. Entonces, esto nos va a ir devolviendo el nombre de usuario. Entonces, como este formulario lo vamos a reutilizar, para el modificar y para el guardar. Por ahora solo vamos a hacer la parte de guardar. Vamos a instanciarnos un juego. Y vamos a ir pasándole los valores que necesitamos. Necesito el nombre. Necesito el precio. Eh, nup value necesito el género y necesito el código del juego como vimos, lo que tengo es este combo bots que le asocio una colección bueno, entonces, ¿cómo hacíamos esto? bueno, como vimos en la clase de Windows Form vamos a castear el objeto actualmente seleccionado en el combo bots A un objeto tipo usuario. Punto. Código usuario. Y acá. Ahí vamos a poner. Y acá estaríamos recuperando el juego. Ahora lo único que nos faltaría hacer es. Guardar. Y vamos a retornar este dialog azul. Vamos a retornarlo abajo. Poner terminar la operación. Y vamos a guardar. Entonces, si yo levanto el formulario. Esto ya no lo necesito. Y le doy al botón Alta Juegos. Me va a abrir este pequeño formulario modal. Y miren, ya me trajo los tres usuarios. Elegal alarza M y E -Prieto. Está el objeto contenido adentro, como vimos en la clase de formularios. Tiene adentro el código usuario que nosotros después vamos a recuperar. Pero nosotros visualmente solo estamos viendo el nombre del usuario. Entonces. Vamos a cargar el nuevo juego. Ahí. Y vamos a darle guardar. Y vamos a ponerle un punto de quiebre. Si no se lo puse. Para que veamos qué anda pasando por acá. Guardar. Entonces. F11. F10. Y vemos. Código juego. 0. No lo necesito. Se ha generado en la base de datos. Código usuario. 1000. Género. Nombre del videojuego. Precio. Propiedades. F11. Guardar. F10, F10, F10, F10. Seteamos las propiedades. Este query. Continuar. Y se cargó de una. Ya de una se refrescó el datarid Porque una vez que salimos del método del formulario. Se refrescó la biblioteca. Haciendo de vuelta la consulta. Y refrescando el DataGrid. Y si vamos a SQL. Ahí tenemos de vuelta el, ha el Halo y el Yakuza. Vamos a cargar uno más para que no esté nombre, para que no esté autor. Vamos a cargarle uno a Mauri. A Mauri le gustan los MMO, entonces vamos a cargarle el New World. Guardar. Continuar. Mceriza, MMO, New World, Kodiotra. Heralda. Vieron que casi no hubo lógica todavía en el Windows Form, porque ya teníamos todo, toda nuestra lógica en nuestras entidades. Fue recuperar el objeto y mandar el método. Obviamente acá vendrían validaciones que no, no vamos a hacer ahora. Bueno, vamos a hacer el borrar. Vete en eliminar. Para este, vamos a jugar un toquecito con el data DataGrid. Este es lo primero que vamos a tener que validar... Es si, el data grid, si algún elemento del la fue seleccionado. Entonces, rows count mayor a cero. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos de recuperar el elemento del la y no está nada seleccionado, y va a lanzar una excepción. Entonces, vamos a recuperar un objeto tipo de biblioteca. Vamos a castearlo. me faltó el igual punto current row, punto data down item. y así recuperamos el elemento de el data script. y vamos a juego dado. Punto, eliminar le pasamos biblioteca código juego y refrescamos la biblioteca. Le damos punto de quiebre. Vista. Vamos a eliminar el primer registro. Eliminar juegos. ¿Es mayor a cero? Sí. ¿Se trae el registro? Sí. Código juego, género, juego, usuario. Bueno. Eliminar. Tiki, tiki, tiki, tiki. Continuar. Lo borro. Y así podemos seguir eliminando, pero no lo vamos a hacer porque si no me quedo con, con cosas que probar. ¿Se entendió el delete? Lo que vimos, utilizamos las cosas que vimos de la viola de la clase anterior. ¿Cómo saber? Uy, se me trabó toda la computadora. ¿Cómo saber si está seleccionada una columna, una fila? ¿Cómo recuperar el elemento? Y después, bueno, lo que estamos haciendo hasta ahora. Vamos a empezar a robar un poco de código. Ahí me robé una banda de código. Eh, y vamos a arrancar con el modificar. Para el modificar, vamos a reutilizar el formulario FRM Alta. Con este constructor sobrecargado. Que va a recibir el código del juego. Recuperamos la biblioteca. Le pasamos el código y vamos al formulario. Acá sí vamos a hacer un par de, de cosas para cambiar el formulario para que se vea al menos de una manera distinta. Lo primero, el combo bots no lo necesitamos. Entonces lo vamos a esconder con el método... Segundo, el label de usuarios tampoco lo necesitamos. Entonces lo vaciamos. La variable código juego sí la vamos a necesitar. Entonces la inicializamos. Y en el método pintar form... vamos a llenar los campos de nuestro formulario. Para eso, vamos a usar el método leer por ahí. Por en este caso, el código del juego. Y ahora podemos setear eh, todos los datos de nuestro formulario. El género es igual a género. El nombre. Y el código el código usuario. No, perdón. El precio. Que es el numeric up down. Que lo vamos a tener que castear a decimal. Y el código usuario. Al código usuario no. Esto no me den bola. Listo. Entonces, si yo ahora levanto el formulario, selecciono modificar, rompe el valor de 1500, no es válido para value. Formulario alta, FRM biblioteca. ¿No lo se tiene el load? Sí, lo se tiene el load: 10.000. Ferro de modificar. Modificar juegos. Pero debería estar en el load. ¿Cuál es el problema? El, el numérico down. Yo pensé que poniéndolo en el load iba... ¿Estás llamando al load? Sí. Sí, sí. Si no... Claro. Eh, lo bueno, lo puedo hacer por la propiedad. Pero debería haberme funcionado. El problema es que yo le estoy cargando un valor al numeric updown mucho mayor de su mínimo, de su máximo, mejor dicho. Que para eso voy a tener que setearlo desde, desde la propiedad, desde el designer. Voy a tener que ir al numeric updown. Máximo. Y ponerle 10.000. Debería tomarme el load. O no, Mauri. Debería sí. modificar, continuar. Y ven: New World MMO 1100. Eh, los valores del de juego. Si vamos acá: New World MMO. Este es el join. No me sirve. A este. Ahí está. New World 1100 MMO. Como todavía no hice nada en el modificar, vamos a realizar la lógica. Ya tenemos pintado todo y todo se seleccionaba bonito. Else. Bueno, nos robamos esto de vuelta. Lo tiramos acá. La única diferencia es que vamos a hacer el modificar. Entonces, levantamos el formulario, seleccionamos, esto ya no lo necesito, y en vez de ser el Yakuza, va a ser el Naruto Storm 4. $200 pesos, modificar. Y lo modificó, pero no llega a refrescar a la biblioteca. No, ¿lo modificó? No, no lo modificó. Nah, el problema era que en este constructor eh, tenía el, el parámetro código juego y código usuario mezclados. Entonces por eso nunca me lo iba a encontrar. Después todo igual, todo lo mismo. Y si yo ahora quiero modificar este juego lo modifica y lo puede borrar y, y lo cerró porque apreté salir en vez de borrar pero ahí lo borramos ahí está, salir